Yo te digo. Ya está grabando. Vale, perfecto. Gracias, Dani. Bueno, buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Yo creo que por eso podemos ya empezar, que hoy veo que hay poca asistencia. Yo creo que la fiebre de, de los cursos de yo sigo publicando se está apagando. Esas aglomeraciones que teníamos de 200, de 500 personas ya... Está flaqueando un poquito. Bueno, yo eso, Daniel, como no puede presentarme, que está, tenía ahora una reunión, soy Rubén Alba Ruiz, eh, eso me conoceréis de alguna vez, de algunos cursos que hemos, no hemos visto por aquí, pero yo sigo publicando y trabajo en la spin-off de c 3 metric de la Universidad de Granada, ¿vale? Eso le podéis echar sí, que le un vistazo a lo que es nuestra spin-off, a c 3 metric echar un vistazo a, todo, a, toda la, a todos los servicios que ofrecemos, ¿vale? Y bueno, la idea de hoy sobre todo era, pues, eso, eh, como un curso, mi idea es que tengamos una sesión más, más bien práctica sobre los servicios de alerta que, que nos ofrecen diferentes bases de datos para estar al día ¿no? en nuestro frente de investigación, ¿vale? No voy a, no voy a, no tengo preparada ninguna presentación. Si queréis lo que os puedo hacer, tengo un par de enlaces de otros cursos que sí... Eh, eh, ha hecho Dani, ¿no? Que están relacionados, ¿vale? Os los, pego, os los pego en el chat, ¿vale? Porque eso aquí en, esta, en este curso no vamos, no es nada teórico ni nada que tengamos que saber así en especial, ¿vale? Entonces, yo lo pego en el chat, un par de enlaces, un par de presentaciones que están relacionadas más o menos con este curso y que hizo en su día Daniel Torres. Y si queréis eso, que echáis un vistacito. Vale. La, la idea sobre todo de este curso, pues bueno, eso, que, que podamos tomar nosotros nuestras propias decisiones a la hora de eso, cuando nos enfrentamos a nuestro, pues, estamos realizando una tesis o un trabajo de investigación, la linea, nuestra línea de investigación, pues que podamos tomar decisiones sobre toda la información que, que nos encontramos en la red, ¿no? Y que nos lleguen unos, una, unas alertas diarias. Sobre, sobre esos frentes de investigación a los que nos enfrentamos todos los días. La idea es que podamos detectar pues, qué autores están trabajando. Pues, una línea en un tema de interés en concreto ¿no? en el que estemos trabajando. Identificar eh, posibles autores con los que podamos colaborar. vale O detectar posibles trabajos que se nos adelanten. vale Si estamos trabajando eso o queremos realizar un trabajo sobre una línea de investigación. pues podemos ver a través de estos servicios de alertas y, y si alguien ¿no? se nos ha adelantado y ha publicado ya algo que esté relacionado con nuestro trabajo, ¿no? También eso, que que sepamos controlar pues, las innovaciones ¿no? en un frente de investigación o conocer qué revistas eh, nos pueden servir a nosotros para poder publicar nuestros trabajos, nuestros posibles trabajos, ¿no? Eh, también conseguir eh, otra idea, ¿no? de, que, de cómo publicar algún trabajo científico. ¿no? Ver así temas calientes o, o saber quién nos cita en cada, en cada momento o quién nos lee, ¿no? Esto va a ser principalmente, pues, la, la, la principal ventaja que vamos a tener eh, teniendo siempre un servicio de alerta actualizado, ¿vale? Lo que principalmente vamos a ver, sobre todo, va a ser la, la base de datos de, de Scopus, de Web of Science. Vamos a ver también la, la, la base de datos de Padme, ¿vale? Esta está más bien relacionada en el ámbito de, de la biomedicina. Vamos a ver también un poquito la base de datos de Dialnet, ¿vale? Y Google Scholar y, y Google en, en general, ¿vale? Todos todo estos servicios nos ofrecen, o todas estas plataformas nos ofrecen un servicio, un servicio de alerta en el que podemos estar siempre al día en nuestro, en nuestro frente de, de investigación o en nuestra línea de investigación, ¿de acuerdo? Eso, y como eso, lo principal de todo que vamos a ver va a ser la, la base de datos de Web of Science y Scopus. Que como siempre decimos y os recordamos cuando estamos dando este tipo de cursos es que lo que pretendemos que entre todos es que llegue, llegamos a ser como prácticamente especialistas en este tipo de base de datos, ¿de acuerdo? Pues si queréis voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos la sesión práctica, de acuerdo Vale, creo que se me ve la pantalla. Vale, la, la. como siempre, para poder acceder a esta, a esta base de datos, yo lo que siempre recomiendo es que, si queréis, simplemente tecleáis en Google eh, la, la opción. Creo que se me ve, ¿no? Se me ve la pantalla que está compartida, ¿no? Creo que sí, sí. Eh, eso, vosotros simplemente en Google eh, tecleáis portal acceso a wash ¿vale? La primera opción que nos va a salir, que, es, que aparece de recursos científicos, esa va a ser nuestra, nuestro acceso o bien a la base de datos, como veis aquí, de Web of Science o a la base de datos de Scopus. ¿De acuerdo? Eh, sí, eso Nosotros vamos a poder acceder a esta, a esta base de datos porque bien nos hemos conectado dentro de, de la universidad, ¿vale? Porque reconoce la, la IP de de esta, institución, de esta base de datos o bien porque no hemos conectado a nuestra vpn, si ¿Sí? no, no podríamos acceder a esta base de datos, a, web, a la de huevos o la de este. ¿de acuerdo? El, el, el resto de bases de datos que vamos a ver, es, Google, Scholar, Dialnet o Padme, esas sí que podríamos acceder sin ningún problema si no tenemos acceso a una vpn, ¿vale? Entonces, aquí también lo que os recuerdo, cuando siempre no accedemos, accedemos a este recurso es la opción de formación que alguna vez que otra también las recordamos en, la, en el grupo de Telegram de yo sigo publicando, o en otros grupos, ¿no? por ejemplo, de doctorado, siempre intentamos recordar que a lo mejor hay uno, uno, unos cursos de formación dentro de, de, de esta base de datos. ¿Vale? Simplemente pinchando aquí, veréis en la, en la pestaña de formación, veréis un programa de los diferentes cursos que hay en la actualidad también hay cursos que ya están grabados en los que también podéis acceder, ¿vale? Todo esto, eso, en relación a lo que decimos, que, que para que nos ayuden a, a ser auténticos expertos a la hora de usar estas esta bases de datos. ¿Vale? Entonces, eso. Una vez que nosotros hemos accedido a esta página y yo quiero acceder a, a, a la base de datos de Web of Science, pues simplemente pincho en la opción que me aparece aquí en la bolita esta de Word, tecleo en la opción de Web of Science, y directamente me va a, el sistema va a ver si, si comparto una IP verificable que se, conect, que se pueda conectar a través de la universidad, entonces me reconoce y puedo acceder a la base de datos. ¿Vale? Un poquito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aprender de, de, de esta base de datos? ¿Vale? Si vosotros veis la parte esta de aquí arriba, esta que pone búsquedas y alertas, esa ya me da una opción de poder realizar mis consultas eh, y que me cree un servicio de alerta para eso, para lo que decimos, que está siempre alerta en, en, en mi proceso de investigación, ¿de acuerdo? Si pinchamos y bajamos el desplegable, ya me aparecen tres opciones, que son un servicio de alerta de búsqueda guardada. Eso quiere decir que cuando hemos realizado una consulta en la base de datos, me permite guardar esa, esa consulta para que eh, periódicamente tengan una actualización sobre las nuevas publicaciones que, a, que se relacionan a esa búsqueda que he, re, que he realizado. Un servicio de alertas de cita. vale Esto quiere decir que si a lo mejor yo estoy interesado en alguna publicación y quiero ver si esa, esa publicación recibe alguna cita, me lo, va, me lo va a recordar esta base de datos. vale Esto sobre todo es por eso tan, tan decidido si hemos publicado algún artículo y queremos saber si ese artículo que hemos publicado recibe alguna cita. ¿vale? Sobre todo, nos serviría para eso. Y un servicio de alerta de revista. Esto sobre todo es para, eso. si estamos interesados en alguna revista a la que queremos publicar, pues normalmente eh, esta base de datos también nos recuerda cuáles son las nuevas publicaciones que, están, que llegan a través de esa revista. O también eso nos puede servir para saber eso, eh, si estamos interesados en, en algún frente de investigación, de está relacionado con la biomedicina y me gustaría a mí estoy interesado en revistas de ese ámbito pues selecciono unas cuantas sobre ella entonces siempre me van a llegar las actualizaciones de, de esa revista vale entonces ya de por sí la base de datos eh, conforme accedemos a ella la primera una de las primeras opciones que me da es cómo generar este servicio de alerta este, estos tres servicios de alerta vale eh, el servicio de alerta de búsqueda de búsqueda guardada, servicio de alertas por cita y servicio de alertas por revista, es prácticamente el mismo que nos ofrece en la base de datos de Scopus. ¿vale? Ahora cuando, lo vea, cuando pasemos a la base de datos de Scopus veréis que es muy similar. ¿vale? Entonces, de todas maneras, más o menos como, como manejemos un poco el uso de esta base de datos, cuando sepamos usarla de una manera, cuando pasemos a ver la otra base de datos, vais a ver que es lo mismo cuando sepamos usar bien una base de datos eh, no vamos a tener problemas prácticamente en, en usar diferentes plataformas ¿vale? porque eso ya entre plataformas, entre una y otra los conflictos de intereses que tienen de ellos así económicos para pelear para ver qué, qué base de datos es mejor una que otra casi se, se copian mucho en, en lo que son la, en la interfaz ¿vale? entonces si queréis, vamos a hacer un, un ejemplo rápido de cómo podríamos guardar diferentes servicios de alerta, ¿vale? O cómo podemos ver que, cómo podríamos hacer que nos llegue un, esa información a la base de datos. Imaginaros eso, como siempre, aquí tengo algunas búsquedas guardadas. Eh, vamos a buscar, por ejemplo, este de Almetrics, ¿vale? Le decimos que no haga una búsqueda muy, muy simple, ¿vale? Sobre Almetrics. Le digo a la base de datos que me lo busque la palabra Almetrix, eh, en, en, en el título de, de, de la publicación. Si le a buscar ya de por sí me sale una serie de resultados, ¿vale? Entonces, yo quiero obtener un servicio de alerta sobre estos resultados. Quiero que periódicamente eh, me llegue a mi correo electrónico pues unas actualizaciones sobre sobre esta materia que o este, o esta estrategia de búsqueda que hemos empleado en ¿no? este caso es muy simple la que hemos hecho, pero eso imaginaros que, ten, que tenemos una estrategia que ahora, ahora os mostraré vale de algunas algunas búsquedas que tengo ahí guardadas que son muy complejas entonces lo que me eh, me va a facilitar este tipo de, de herramientas es que eh, tenga que evitar constantemente yo utilizar siempre la misma estrategia de búsqueda vale eso ahora cuando veáis el ejemplo que voy a poner, vais a ver por, por qué nos pueden ayudar eh, a facilitar el trabajo de este tipo de herramientas. Pero bueno, eso, nosotros hemos hecho esta consulta sobre Almetri imaginaros que vamos a, ver, a ordenarlo, por ejemplo, por veces citados para ver cuáles son los artículos que más, eh, que más suelen citar los investigadores, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que este que aparece aquí, voy a ampliar un poquito por si no lo veis bien, eh, tiene 400 citas y entonces eh, yo puedo considerar que esta publicación es de bastante interés, ¿no? Entonces a mí me interesaría ver qué otros autores eh, han citado esta publicación, ¿vale? Entonces para ello lo que tengo que hacer es pinchar en, en, la, en la publicación. Me va a llevar a otra pantalla donde desglosa un poco más los campos de, de la publicación, ¿vale? Y ya en esta parte de aquí, en la parte de la derecha, Viene esta opción que viene aquí, crear un servicio de alerta, ¿vale? Simplemente sería pinchar ahí y me va a salir una nueva ventanita donde me va a decir eh, a qué correo que queremos que nos guarde eh, esa, esa estrategia, ¿vale? Yo le estoy diciendo pues, que me lo guarde lo, lo ideal, eso se me ha olvidado decirlo. Cuando, una vez que nos metemos en la base de datos, ¿vale? es que nos autoidentifiquemos, que la plataforma sepa eh, a qué usuario va dirigido toda esa información, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo estoy aquí autoidentificado y aparece aquí mi nombre. Aquí, ¿vale? Aparece mi nombre. Entonces, lo ideal es eso, que vosotros eh, os, pondré, os aparecerá ahí el botoncito de, de login. Entonces, eso que os autoidentifiquéis con un usuario, una contraseña. Y entonces podréis, podréis eso, obtener más ventajas de, de, de esta herramienta, ¿vale? Entonces, yo ya como estoy autoidentificado le digo a la opción que me diga que me cree un servicio de alerta y le doy a guardar. Entonces, ahora periódicamente, cuando le doy a guardar, periódicamente me va a llegar a mi correo electrónico un servicio de alerta sobre esta publicación de qué autores la han citado. Entonces, puede ser eso, ya puedo ver yo en qué momento eh, otros autores eh, que trabajan en la misma línea de investigación en la que yo estoy trabajando, también citan a este trabajo, ¿vale? Esto, bueno, lo que estoy diciendo es porque a lo mejor este trabajo me interesa, por eso, imaginaros que a lo mejor yo fuese uno de estos autores, ¿vale? Y entonces me gustaría también recibir a ver qué otros autores me están citando, pues sería lo mismo. Me meto en la publicación, y una vez que me meto en la publicación, pues lo mismo, creo un servicio de alerta, y cada X tiempo me va a llegar, bueno, cada X tiempo, cada vez que alguien lo cite, ¿vale? Cada vez que alguien me cite, me llega un mensaje de alerta a mi correo electrónico diciéndome quién me ha citado. Le digo que cancele, ¿vale? Porque no me interesa mismo. Esa sería una opción, ¿de acuerdo? La otra opción que os digo es: tenemos eso, estamos de lleno en el trabajo de investigación de nuestra tesis. Tenemos que hacer un primer trabajo, imaginaros que tenemos que hacer una revisión sistemática o una revisión de la literatura y tenemos que emplear una estrategia bastante difícil ¿no? o bastante dura que constantemente la vamos a tener que cargar en la base de datos una y otra vez, ¿vale? Para ver qué nuevas publicaciones se, se están incorporando en la actualidad. Entonces, imaginar, si tenemos una estrategia de búsqueda que pueda ser, que existe, ¿vale? Que ahora eso os muestro el ejemplo que puede ocupar dos o tres folios de, de lo grande que es, pues eso al final es, es bastante costoso y a, a lo mejor el, como tenemos que dar siempre varios pasos a la hora de elaborar la estrategia de búsqueda, me puedo saltar algunos de ellos y ya no recupero los mismos documentos que debería de recuperar en, en realidad, ¿vale? Entonces, vamos a darle a buscar, imaginar, por aquí que eso creo que tengo alguna guardada. Mirad, tengo aquí una de Almetric que es un, un poco más de, detallada esta estrategia, ¿vale? Y le digo que me lo busque en tema. En tema, si le damos a buscar en esta base de datos, me está diciendo que me busca en título, en resumen y en palabra clave. ¿De acuerdo? Entonces, yo he empleado aquí una estrategia de búsqueda bastante amplia. bastante, Bueno, bastante amplia, no, con bastantes términos. Entonces, le estoy diciendo que me busque en cualquiera de esas tres campo de, de, de la base de datos, o en título, o en resumen, o en palabras clave. Yo le doy a buscar, me salen mis 200 publicaciones, ¿vale? Y entonces, aquí donde tenemos que hacer es irnos a historial de búsqueda, la parte que aparece aquí, nos vamos a historial de búsqueda, esa sería una opción, ¿vale? Y le daríamos la opción de guardar historias de búsqueda. Esa sería una opción. Si no, la otra opción es directamente cuando hemos hecho la búsqueda, veis que ya viene aquí esta parte de aquí donde nos muestra los resultados. Aquí viene la opción también de crear una búsqueda, ¿vale? Esas serían las dos opciones donde podemos guardar nuestra estrategia de búsqueda. Si pinchamos en crear una alerta de búsqueda, me va a decir, eso ya me, me genera una pantallita, con ¿cómo queremos que nos genere esa estrategia? En este caso, como esto, esto nos va a servir, eso, y si estamos trabajando en varios frentes de investigación, siempre le vamos a poder crear un nombrecito. Entonces, siempre lo vamos a identificar de una manera rápida. ¿no? Entonces, en este caso, vamos a poner que son al Le creamos, creamos la alerta y ya me, está, me va a hacer un, una serie de preguntas. De cómo queremos que, que, que me aparezcan los resultados o cómo queremos que esa información me llegue a mi correo electrónico. Si queremos que me llegue mensualmente al correo que quiero que le llegue, o si, incluso si queremos coger y descargar eh, la, la producción científica que hemos localizado en ese momento, ¿vale? Si queréis, imaginaros eso, eh, si, si estamos trabajando en una, una línea de investigación que constantemente eh, hay mucha actualización de publicaciones, a lo mejor no me interesa que me lleguen eh, semanalmente o diariamente, porque imaginaros todo el día recibiendo correos, todo el día, todo el día sería eso, nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, ya esta misma pantallita, cuando hemos intentado guardar nuestra estrategia, nuestra alerta, nos da la opción de gestionar las alertas. Si le damos a la opción de gestionar, nos va a llevar a otra ventana donde nos van a aparecer todas las alertas que tenemos guardadas dependiendo del frente del que estemos trabajando, ¿vale? Entonces, esta es la que tenemos ahora mismo. Voy a ampliar un poquito. Ahora, esta es con la que ahora mismo estamos trabajando, la de Almetrix. Entonces, en esta parte que aparece de más información, aquí, a la derecha, si desplegamos, me va a dar la opción de, de, de modificar lo que es el contenido de esa estrategia. Solo puedo decir que lo quiero diariamente, semanalmente o mensualmente. Esto, como digo, depende de, de lo, del frente que, con el que estemos trabajando. Si estamos... Pues, imaginaros si tuviésemos alguna estrategia de búsqueda sobre salud pública en general. Pues, van a salir publicaciones prácticamente todos los días. Entonces, eso no me interesaría que me aparezcan todos los días. Me volvería, me saturaría, ¿no? Ver tanta información tantos correos. Si no, eso, yo solo le digo que, por ejemplo, haga mensualmente, el cambio me lo guarda, ¿vale? Y si queremos eso, podemos cambiarle y decirle que eh, cuando, cuando vamos a generar el servicio de alerta, que no solo me llegue el correo a mí, ¿vale? ¿A quienes, Si sí, no, que digo, pues, no me interesa que me llegue a, a mi correo. Pues, quiero que me llegue a mi compañero de grupo, ¿no? De investigación. Quiero que esa estrategia le llegue a él. Pues, simplemente pondríamos el correo de él, ¿vale? Y además, también te dice que puede añadir muchos más. So, imaginaros que trabajáis en un grupo de investigación, os pues, interesa que a cada uno os llegue ese servicio de alerta. Pues, podríamos añadir tantas cuentas de correo como queramos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una opción. De aquí, lo que os quería enseñar. Aquí eso, y veis que estas son todas mis estrategias que yo ya tengo, eh, de, sobre algunos trabajos en los que he trabajado, ¿vale? Y os quiero enseñar, por ejemplo, esta creo que es, os voy a, para que veáis, porque, es eh, bueno, eh, cargar alguna estrategia de búsqueda de cuando estamos trabajando en algún proyecto eh, le vamos a dar continuar para que veáis lo, lo, lo larga que tengo eh, que he generado esta estrategia. vale. Esto es la misma estrategia. Vale, Entonces, imaginaros que si yo tengo que lanzar, todo, todo esto serían pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos que he lanzado yo en esta consulta. Imaginaros que yo la tengo que lanzar día a día. Si yo la tuviese que lanzar día a día para ver cuáles son las actualizaciones que me llegan sobre, este, sobre el trabajo que estoy realizando en este momento, pues sería prácticamente una locura porque a lo mejor en uno de los pasos me podría equivocar seguro, porque alguna vez me ha pasado. O Entonces sea, Lo ideal es yo ya guardo mi, mi consulta y además no solo es que la guarde, sino que le estoy diciendo que me genere un, un servicio de alerta para ver qué publicaciones cuáles son las nuevas publicaciones que están llegando para que yo las pueda incorporar a mi proyecto de investigación o a lo que esté trabajando en ese momento. ¿Vale? Entonces, eso, para que veáis la, la ventaja que tiene. ¿Vale? Entonces, eso, hemos visto prácticamente las dos, para que para mí son la, la, la, la, las opciones esenciales, que son las de generar un servicio de alerta bien por cita y bien por, por revistas guardadas. De todas maneras, la opción esta que viene aquí, esta que os estoy diciendo, cuando pincháis, por ejemplo, en la de revistas o en la, en la que sea, eh, ya lo que hace web Siam, pues no, nos da como una especie, una especie de explicación, nos está diciendo cómo podemos hacerlo. ¿Vale? Que, que no es muy difícil, no es, no, es, no, es, no es difícil para nada, es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, pues, yo ahora mismo no tengo ningún servicio de alerta creado para, para revistas, pero bueno, ya aquí nos lo está diciendo. Eh, generemos un, agregar revistas, pues nos da la opción pincharíamos en esa opción y ya simplemente aquí tendríamos que teclear. Si estamos interesados en recibir alguna información sobre alguna revista, sabemos el nombre de la revista, pues tecleamos el nombre y nos aparecería un auto completado, por ejemplo Si quiero una actualización sobre la revista española de medicina clínica tecleo, me sale la opción pincho y le doy a buscar ¿vale? Entonces ya aquí ya le estamos diciendo, pues quiero que todo lo eh, que salga publicado nuevo sobre medicina clínica, que me llegue a mi correo electrónico, ¿vale? Teclearía aquí, pulsaría y le daría agregar. ¿Vale? Entonces ya, mirad, ya se me ha agregado, ya continuamente cada actualización o cada nueva incorporación a la base de datos de Huevos Años sobre publicaciones de medicina clínica me llegaría a mi correo electrónico. ¿Vale? Bueno, veo eso creo que es, es más o menos sencillo, ¿no? Entonces, sobre todo eso, como digo, nos va a servir sobre todo para estar alerta, pues como bien dice el curso, en nuestro frente de investigación, nuestra línea de investigación, y nos va sobre todo a ahorrar mucho trabajo en tener que estar todos los días continuamente. Me voy a meter en la base de datos y ver si han publicado algo nuevo sobre esto. Y ahora, oh, pero es que la base de datos de Web of Science tiene menos revistas que la base de datos de Scopus, porque está más enfocada a otro ámbito, y entonces ahora me tengo que meter en, en la base de datos de Scopus para volver a hacer lo mismo. ¿vale? Pero eso, ahí es, exactamente te hace lo mismo Scopus. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? pues lo mismo lo podemos hacer en la base de, de, de Scopus. Si queréis, hacemos también la prueba. Nos vamos a la base de datos de Scopus, que a la base de datos de Scopus, igual que hemos hecho al principio. Si estamos en la página principal de la CCIP vale Podemos hacer de, tecleando o pinchando en, en la bolita donde aparece Scopus. Si accedemos desde, desde la biblioteca de la UGR, eh, aparece también. Que os muestro también cómo podía hacerlo desde la biblioteca de la UGR. pone en Google Biblioteca UGR... Pinchando en las opciones de la biblioteca, no sale. Y aquí tenéis que pinchar en biblioteca electrónica. Bueno, esto que os estoy enseñando, eh, o, o, sobre todo, estoy enseñando sobre todo las principales bases de datos. Pero cualquier otra base de datos que se ocurra, este servicio de alerta no lo ofrece. Imaginaros que queréis consultar ProQuest, una, la base de datos de EBSCO, estas esta plataformas, esta platafo todas esas, las plataformas no lo ofrecen, ¿vale? Pues es lo que os digo, que al final es un conflicto de intereses que tienen o las guerras marcadas que tienen entre las diferentes editoriales que al final son las que controlan esta base de datos y quieren, pues o sea, al final lo que se copian entre ellos son las interfaces. Entonces, todo esto que estamos viendo igual puede, eh, puede, lo podéis hacer en cualquier otra plataforma que se ocurra que no sea la que vamos a ver hoy. Vale, vale. Entonces, desde aquí lo que os quería mostrar es que también podéis acceder a todos los recursos eh, que os estamos enseñando hoy. Bases. Si pinchamos en bases de datos, nos aparecerá un listado eh, de las diferentes bases de datos a las que podemos acceder. Bien, web o science, Entonces, vosotros ya pincharía, podéis podríais acceder así también. Si no, como he dicho, ponemos Google portal acceso a Word del accesiv, no va a salir esta pestaña. O si ya lo tenéis guardado como acceso directo, perfecto. Entonces, pincharíamos en la bolita de Scopus y nos llevaría a a una página así parecida y esta como he dicho antes, esta lo ideal es lo mismo yo ya como ya estoy logue, logueado pero lo, lo mismo vosotros simplemente eh, pincharí en, este, en, en esta parte que hay aquí arriba o logueáis o con un, un usuario y una contraseña ¿vale? y entonces eh, vais, vais a poder tener un poquito más de opciones que lo, que, que si no la tuvieseis eh, eh, que si no estuviese logueado, ¿vale? Entonces, pues aquí sería prácticamente lo mismo, igual que en Web of cuando estábamos mirando la de Web of eh, aquí nos daba la opción de búsquedas y alertas en la base de datos de Scopus, nos aparece aquí una campanita en la parte de derecha arriba, ¿vale? Una campanita que si tecleamos nos va a decir prácticamente lo mismo eh, que Vale. Nos dice exactamente lo mismo que nos, nos decía la base de datos de escopo. Una búsqueda por alerta, una búsqueda de citas y una búsqueda por documento. Es prácticamente lo mismo. Entonces, y, el, y, el, y, el, y el sistema es prácticamente lo mismo. Imaginaros que, es, como estamos buscando sobre temas en este caso, podríamos buscar lo que fuese, ¿no? Buscamos sobre altmetrics, altmetrics... Y le decimos que no lo busque en título para que no nos busque tantas publicaciones. Eh, artículo, eh, título de la, eh, del artículo, ¿vale? Esto es lo que le estoy diciendo con esta búsqueda, cuando digo que me busque en el título, que solo me busque eh, en, lo, en los títulos la palabra Almetri, ¿vale? Todo lo que, se si aparece Almetri en otra, en otra parte del artículo, eso no me, lo busca, no me lo buscaría. Yo normalmente cuando quiero perfilar una, una estrategia de búsqueda, y quiero centrarme en algún, en algún tema así, siempre le digo que me lo busque en título porque normalmente un buen artículo, el ser contenido del artículo, normalmente viene reflejado en el título. ¿no? Entonces, pues, si estamos buscando sobre Almetric, lo ideal es que eh, mi artículo, mi publicación científica, esa palabra venga ya reflejada en el título, ¿sí? para que llame la atención, no sobre todo a los diferentes eh, usuarios que estén buscando sobre ese tema. No tiene sentido que si estoy trabajando sobre... Eh, al, al metric no, no aparezca esa palabra en el título Porque ya mmm, Lleva un poco a confusión ¿no? A, a que quiera buscar sobre ese tema Entonces, estamos buscando sobre este tema Le digo que me lo busque como, como título y Le digo que a la, que me lo busque, que me busque ¿Vale? Me salen 300 documentos Y ya de por sí Aquí lo que pasa es que la interfaz cambia un poquito y Me lo pone un poco más chico Ya de por sí, cuando he buscado ya me da aquí la opción Directamente de guardar a era algo parecido a cuando en Huevos directamente hemos realizado la búsqueda. Eh, título. Cuando hemos realizado la búsqueda en Huevos es exactamente lo mismo. La primera opción que me da es crear una alerta. Pues en Scopus es exactamente lo mismo. He lanzado la búsqueda sobre Almetric y me da la opción de crear una alerta. Y lo mismo, prácticamente muy parecido. Me sale una ventanita en el que te, ya te está diciendo que te lo va a enviar, te va a generar un servicio de alerta a tu, a tu correo electrónico. El nombre que queremos que se le genere a, a, a, ese, a esa estrategia, de, a ese mensaje de alerta que nos va a llegar al correo al que queremos que, que nos llegue. Y aquí también nos da la opción de poder añadir diferentes correos. Por lo que decíamos, trabajamos en un grupo de investigación tenemos la estrategia de búsqueda ideal y queremos que nos lleguen servicios de alerta esos diferentes frentes de investigación. Pues aquí me está diciendo que si pongo una coma y sigo escribiendo correo electrónico, pues le va a llegar a cada una de esas personas esa vez. Y lo mismo, si queremos que nos llegue diariamente, mensualmente, eh, semanalmente y el día incluso, aquí sí que nos está diciendo incluso el día que queremos. Imaginaros eso, tenemos una agenda súper complicada, un, entonces estamos mirando nuestra, nuestra agenda, estamos los lunes, no puedo porque tengo reunión, los martes tengo ah, los miércoles me pasa esto, los jueves he quedado con mi primo. Pues como tenemos una agenda súper complicada acá, pues le digo, pues el viernes me viene estupendo. Le damos a, a, a que quien nos lance la estrategia de búsqueda, la el servicio de alerta, y, y nos no lo manda. Entonces, yo ya sé que cada viernes me llegaría un, un, una actualización sobre publicaciones actuales que se están incorporando a la base de datos. Puede ser que a lo mejor algún viernes no me llegue nada, ¿vale? O, o si no lo hemos puesto, eso que puede ser, porque a lo mejor todavía no se, no se está incorporando nada, ¿vale? entonces sobre todo también puede, eh, nos puede servir de ayuda eso. Si estamos trabajando en un frente de investigación que no es muy común, lo normal es que no haya muchas actualizaciones ¿no? Entonces, no, claro, no vamos a estar siempre continuamente buscando, metiéndome en la base de datos y haciendo la consulta. A ver si hay algo publicado, a ver si hoy hay algo publicado, pues directamente genero mi servicio de alerta y ya sé que algún día me va a llegar un correo diciéndome, estos son los servicios de alerta, ¿vale? Si queréis os muestro cómo, me, cómo se me sale a mí. No, no lo puedo enseñar porque estoy en otra cuenta de usuario. bueno pero de todas maneras eso os saldría en vuestro correo electrónico os saldría un listado con los diferentes eh, eso, en, en el caso de huevos allá os pone ya directamente en el correo os pondría huevos ayan tenéis que cual vale eh, vamos a ver vamos aquí vale lo mismo que pasaba también con huevos allá imaginaros que en este caso yo soy el autor de una de estas publicaciones o me interesa que a lo mejor eh, Cuáles que otros autores se han interesado en este artículo y quiero saber quién lo cita, pues igual que pasaba con la, eh, con la, con la base de datos de Web of Science, si pincho en, en, en uno de estos artículos, en una de estas publicaciones, me va a dar una información más desarrollada de lo que es la publicación, ¿vale? Y esta opción estaba, a ver si lo veo, citation ¿vale? Hay esta parte que viene aquí. Esto eso, también tenéis que tener en cuenta que como continuamente también las bases de datos las están actualizando y te van cambiando muchas veces lo que son los iconitos. Ahora te pongo esto, ahora te pongo una campanita y ahora te lo, donde está esta sección aquí en la derecha, la, la, dentro de un mes te la ponen a la izquierda, ¿vale? Entonces que eso que muchas veces nos puede llevar a confusión si llevamos mucho tiempo sin usar esta base de datos, cuando nos volvemos a meter nos han cambiado todo de orden y, y, y nos vuelven locos. Vale. Pues esto sería lo mismo, pinchamos en el servicio de alerta, me va a salir otra ventanita y me va a decir, pues lo mismo si quiero, me está diciendo que va, va a recibir un servicio de alerta sobre esta publicación sobre alguien que lo esté citando en ese momento, aquí no una, aunque aquí sí te da también la frecuencia no en el caso de pero da igual que aquí le digamos la, la periodicidad porque claro, esto depende de que si lo han citado o no Bueno, pero lo único que es, eso, eso, le podemos decir lo mismo, recuérdame cada viernes de cada, de cada semana, a ver si me llega un servicio de alerta de alguien que haya citado sobre esta publicación. ¿De acuerdo? Eso, para que veáis, no, no, no es muy complejo, no es muy complicado, y creo eso que esto nos ayuda sobre todo a, eso, a estar al día eh, en nuestra línea de investigación pues, para ver qué otras publicaciones siempre se están actualizando. ¿De acuerdo? Creo que no, no hay complicación, ¿no?, sobre, sobre este tipo de herramientas, ¿no? ¿Vale? Por eso, si queréis, vamos, como eso, tenemos, tengo aquí apuntada, me he apuntado varias herramientas, varias bases de datos que podemos utilizar. Eh, vamos a seguir, si queréis, os voy a, la siguiente la de, de la base de datos de PAMEL, ¿vale? Esto, sobre todo, no, nos puede ayudar a, pues, a, los que, a, a, la, a los que nos dedicamos, sobre todo, al ámbito de la biomedicina porque eso ya sabéis que la base de datos de WebSaya y, y Scopus son bases de datos más multidisciplinares que abarcan casi toda la, la área del conocimiento. Y la base de datos de PadMed está más enfocada sobre todo al ámbito de la biomedicina. Y, bueno, sobre todo el que, se, eh, que esté trabajando en esa área, normalmente estará más, tiene, es, utilizará esta base de datos más a menudo Pues la base de datos de PadMed es exactamente lo mismo. Si sí, yo me voy a, esta es gratuita. Esta no hace falta que tengamos que conectarnos a través de la universidad ni hace falta que tengamos que conectarnos a la VPN para poder acceder a ella. Esta si no tenemos acceso a ninguna cuenta así si de acceso de la, de la biblioteca o tal, no haría falta. Simplemente ponemos en Google Padme. ¿Vale? Y esta sería la base de datos. ¿Vale? Esta base de datos de la National Library of Medicine y desde que la crearon en su día, lo bueno que hicieron fue que la dejaron de acceso abierto a todo el mundo y es una de las bases de datos pues, más consultadas en la actualidad. Tiene también una serie de plugins, ahora si queréis lo veis, una serie de plugins que, que se, o se descargan a través del navegador de Google incluso nos dan el factor de impacto de, de las publicaciones en cada momento. Ahora cuando hagan, veamos un ejemplo lo, lo veréis. Esto, esta sobre todo es del ámbito de la biomedicina, si queremos hacer consulta de base de datos de sobre ciencias sociales, normalmente que hagamos la consulta en la base de datos de WebSayan o, o de Pues aquí eh, lo mismo, aquí también siempre lo que os, os recomiendo, lo mismo que hemos dicho con la otra, tiene un login, aquí en este caso ahora mismo no estoy logueado, pero os recomiendo que os, que os, os creéis un usuario y una contraseña, porque siempre nos da un, un poquito más de ventaja. <coughs> Perdón. Y de todas maneras, aunque no estemos bloqueados, también nos da la opción de, de poder generar el servicio de alerta. Lo vamos a ver. Seguimos con, nuestro, con lo mismo. ¿Cómo estábamos? Estábamos... Bueno, por ejemplo, esta que tengo aquí, romatoid, artritis. Estamos realizando una, una, una investigación sobre artritis reumatoidal, ¿vale? Y en este caso, bueno, me, me han salido muchísimas. Claro, pero quiero, claro, como línea de investigación. <coughs> ¿no? línea de investigación, está enfocada a, a, a esta línea, ¿vale? Como me interesa que eso, que continuamente me lleguen las actualizaciones de los trabajos más punteros eh, sobre esta temática. Esto, bueno, im imaginar que eso, he realizado la búsqueda sobre esta temática y esto que os he dicho de los cuartiles, ¿vale? Yo me he descargado un plugin que aparece por ahí, eso en Google el plugin cuartiles jcr padme, o, o va a salir para poder descargar y me da esta opción, ¿vale? dice este que aparece aquí que me está diciendo en qué posición se encuentra cada uno de estos artículos y el factor de impacto que tiene la, la, la revista, ¿de acuerdo? <coughs> perdón <coughs> ¿Eh? Se me... Me está dando una, una tos tonta. Perdón. Esto, lo que os decía, que esta base de datos, eh, en el ámbito de la biomedicina, la utiliza mucha gente. Yo, eh, normalmente, en las sesiones que siempre doy de, de búsqueda bibliográfica, siempre me gusta enseñar esta base de, de datos, porque es como la pionera, y a raíz de esta, el que sepa manejar esta base de datos, es como que va a saber manejar toda la base de datos de, del mundo, ¿vale? Porque eso por lo que decimos porque ya son todas más o menos intuitivas y ya se copian una, una, una de otra. Pero eso, el que sepa más o menos manejar esta base de datos va a saber luego manejar muy bien el resto de bases de datos. Y aquí lo que os decía eso, que también te, tiene una serie de plugins que nos podemos descargar a través de, de, de Google Store y podemos, eso. Este, en este caso es bastante interesante, sin necesidad, como pasa en la base de datos de website, o de Scopus, que tengamos que consultar en cada momento si donde hemos publicado esa revista se posiciona en el primer o segundo cuartil. en este caso ya cuando yo he generado la consulta cuando me he instalado ese plugin, ya me está diciendo si este artículo, por ejemplo esta, esta revista que aparece aquí eh, el factor de impacto que tiene y en qué cuartil se posiciona ¿vale? es un plugin bastante interesante, pero bueno sigamos lo que estábamos, imaginar eso, eh, yo he realizado, he lanzado la consulta a esta base de datos, pues ya me, me da aquí ya directamente, me está diciendo me, que me genere un servicio, eh, crear un servicio de alerta, tan fácil como eso, pues yo pincho el botoncito de crear un servicio de alerta y aquí exactamente, bueno, me está diciendo eso, lo que he dicho pensaba que, que no teníamos que loguearnos, pero sí. Bueno, eso, para que veáis es que, que siempre vamos a tener que loguearnos a la hora de eh, con Orcid. Creo que lo hice ayer y ahora no acordaré no el nombre. A ver, este era. Si lo podemos ver. Sí. Eh, venga. Vale, ya me ha reconocido, ¿vale? esto Una vez que uno un, nos demos de alta, dependiendo de cómo queramos que nos demos de alta, nos da la opción si queremos darnos de alta a través de... Perfecto, muchas gracias, María Soledad. Es, a, a, eso, para todo el que esté interesado, ese plugin es, es estupendo, ¿vale? Bueno, como decíamos, yo he creado mi servicio de alerta sobre artritis reumatoide y lo mismo prácticamente lo mismo que en las otras es que hemos visto de la página de en de Scope. Eh, que, ¿Cómo queremos que me llegue ese servicio de alerta? Si quiero que me llegue actualizaciones, le digo que sí o no, ¿vale? Porque imaginaros que ya estamos cansados sobre, ya hemos trabajado nuestro trabajo de investigación sobre esta temática pues ya no me interesa que me llegue mensualmente. Entonces, ya le digo que no lo quiero. O lo mismo, quiero cambiar el correo electrónico que le llegue a mi primo, que la frecuencia igual que las otras que hemos visto, ¿vale? Entonces, esta base de datos también nos permite generar un servicio de alerta con, con la estrategia que hemos generado en este momento, ¿de acuerdo? Esto, si nos vamos para atrás, ¿vale? Aquí vamos a emplear, por ejemplo, otra, Metrix 157, y aquí lo que quiero ver es la búsqueda avanzada. Si le damos la opción de búsqueda avanzada, me voy para atrás, que bastante rápido. Nosotros realizamos la búsqueda en si queremos ver la estrategia que hemos realizado en cada momento en esta base de, de datos, eh, aparece la opción aquí de avanzada. Si pinchamos y normalmente siempre en la parte de abajo nos va a decir nuestro historial de búsqueda. Entonces, imaginaos que hemos lanzado varias búsquedas, entonces queremos ver una u otra esto, pues, esto sobre todo es para, para generar el servicio de alerta. Si sé que a lo mejor he trabajado anterior con otras bases de datos, con otras estrategias, perdón, y no había guardado la estrategia, me puedo ir a mi historial de búsqueda a través de la opción de búsqueda avanzada, pincho en el enlace que me lleva a la antigua estrategia que había lanzado, y lo mismo, puedo generar mi servicio de alerta. Esta es una opción que, que nos da, eh, la base de datos de, de Padme, ¿vale? A través de la, eh, la National Library of Medicine. Otra opción bastante interesante es la de crear un RSS, ¿de acuerdo? Este es bastante interesante. Este antiguamente eh, la base de datos de WorldScience y de Scopus también lo incorporaban y es muy bueno porque, sobre todo para los que eh, generamos contenido los que generan contenido si tenemos un blog otro tipo de herramientas de agregadores de noticias. Los RSS son eso como un, unos enlaces que nos dan en XML para poder directamente, poderlo plasma, eh, si estamos, si tenemos un blog, poder ese XML incrustarlo en nuestro blog y, y automáticamente nos, nos saldrán las actualizaciones de, de las publicaciones, igual que crear un servicio de alerta que me llega al correo, pero que me lo genere en un blog. ¿Vale? Como digo, antiguamente la base de datos de huevos y de Scoop lo, eh, lo tenían. No sé si lo tienen ahora en verdad porque yo sí he estado mirando y no, no lo he logrado ver. Lo que antes era más visual, te ponían el iconito para generarte este, este acceso a RSS. Y es simplemente pinchar aquí, crear RSS, ¿vale? Y le estamos diciendo pues lo mismo. Ese RSS que vamos a incrustar en nuestra página web, o en nuestro blog, le vamos a decir que el número de publicaciones, imaginaros que tenemos una consulta bastante amplia, que son, pues, eso cada día son 100 publicaciones, por lo que le estoy diciendo que no me muestre las 100, sino solo las 15. Eh, eso, ya simplemente generaremos nuestro RSS, le damos a pinchar, entonces aquí nos va a generar como un enlace que simplemente tendríamos que copiarlo y pegarlo en nuestro blog esto lo tenía yo en un blog, en un blog del hospital de Virgen de la Nieves de, de Granada, que bueno, que es un poco cutre, pero bueno, a, a ellos, es eso que en pues, he dicho, se le genera o se le aparecen aquí esta parte que aparece aquí y aquí lo que le aparece a, a, la, a este, al hospital, a este hospital es que todas las actualizaciones de las publicaciones que, que tiene el hospital diariamente. O Entonces, sea, a ellos les servía pues, para estar, eso, ya de paso, tener su blog, que ya este blog se cerró, pero aún así se le siguen llegando las actualizaciones de estas publicaciones, ¿vale? Entonces, esto eh, este tipo de, eso, los RSS, los reconoceréis seguro cuando veáis este tipo de iconos. Este, este iconito así naranjita que hay aquí, así, así lo reconoceréis. Normalmente son así naranjita, en este caso también está en rojo, pero normalmente suele ser naranjita. O Entonces, sea, lo que nos sirve eso es como generar un servicio de alerta para a los que a lo mejor estéis generando contenido en páginas web o en una serie de blogs o en diferentes agregadores de noticias. Normalmente nos sirve eso. Y como veis, en la base, esta base de datos es tan fácil como que para esta estrategia de búsqueda que habíamos empleado, vale, pues nos genera aquí un enlace en el que continuamente nos van a llegar actualizaciones o nos va a actualizar en, en nuestro blog, ¿vale? Creo que más o menos también esta base de datos, eh, eso os lo recomiendo, eso si queréis, a lo mejor también se puede hacer en un futuro alguna sesión eh, sobre esta base de datos, que creo que hicimos alguna en su día, pero fue un poco más breve, pero eso, si está interesado se podría hacer más adelante. Que esta base de datos también juega mucho con el tema de las palabras clave, los descriptores en de ciencia de la salud, en los MEX, que se conocen, ¿vale? Medical Science, Heading eh, utilizan mucho, eh, más que en, en otras bases de datos, emplean más el, lo que son lo, el tema de descriptores para, para realizar las estrategias de búsqueda. ¿Vale? Bueno, esto más o menos, en principio, eh, al grosso modo, es lo que os quería más o menos enseñar, de cómo poder obtener un servicio de alerta, o cómo generar un servicio de alerta en estas bases de datos, que normalmente son las más utilizadas vale la base de datos de WordSciam, la base de datos de Scopus y la base de datos de Padme, ¿vale? Que más o menos que aquí creo que queda bastante claro bastante sencillo cómo generar un servicio de alerta. Ya eso, ya vosotros le podéis echar un vistazo, pues eso para que también tengáis más uséis, tengáis más al día el manejo de esta base de datos. Y, pero no solo con esta base de datos podemos estar al día, ¿no? De, de, de cómo poder estar eh, actualizado nuestro frente de, investiga de investigación. Simple, también podemos estarlo también en eh, la base de datos, por ejemplo, de, de Dianet, ¿vale? Si nos vamos a la base de datos de Dianet, aquí va a pasar lo mismo que habíamos dicho antes. Una vez que est estamos, esta base de datos sobre todo está más enfocada al ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades en el ámbito de... España y Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿vale? Esta base de datos, eso, lo que os recomiendo sobre todo eso, que os identifiquéis como usuario y si estáis, por ejemplo, si estáis o, o en la universidad en la que estéis, eh, cuando os identifiquéis, poned que pertenecéis a, a la universidad porque un, y a, pues, estáis a lo mejor realizando la tesis o algo. Pero eso, decirle que pertenecéis a una universidad porque... Si no no podría acceder o no lo reconocería como Dialnet Plus, vale, que solo con Dialnet Plus es, con, es donde nos da cierta ventaja o, ciento, o cierta ciertos accesos ¿no? a, di, a diferentes recursos. Entonces en este caso voy a identificarme yo. Y... Pues una vez que me he identificado, ya va a aparecer mi nombre y va a aparecer, como le he dicho que bueno, además de que estoy dentro de la IP de la Universidad de Granada, pero como le he dicho que yo estoy dentro de la Universidad de Granada, me va a reconocer que estoy, que estoy dentro de, de una organización reconocida por ella, entonces me va a dar el acceso a Dianet Plus, ¿vale? Si lo hacemos desde casa y no estamos ni logueados como, como dentro de la universidad, nos va a aparecer directamente Dianet. Vale, y es en Dialnet Plus donde nos da esta cierta ventaja. Y aquí es prácticamente lo mismo que, que es como hemos realizado en la, otra, en la otra fase de datos. Lo han hecho más o menos de, manera, de manera muy parecida. Ya en esta opción de aquí, no lo habéis visto, una vez que ya me he logueado, me aparecen más opciones. Y ya también me da la opción de mis búsquedas. Mis búsquedas, aquí aparecerían las búsquedas que yo he empleado en, o que... De, que he implementado en esta base de datos en cualquier momento o mis suscripciones. vale decir, también eso, a, a, si me he suscrito a las actualizaciones de una revista para que me llegue o de la estrategia de búsqueda que haya encontrado. En este caso, como no tengo nada, vale aquí me está diciendo que no estoy suscrito a ninguna revista. Pero bueno, vamos a hacer alguna consulta, vamos por ejemplo, vamos, eh, bueno, con Almetrics. Vamos a decirle que nos busque algo. Vale. aquí lo mismo. Ya hemos realizado una búsqueda. Nos dice que en esta base de datos hay X documentos sobre esa búsqueda. Y ya me da la opción de guardar la búsqueda. Le damos un nombre. Pues, a Metrics Y a aceptar. Mi búsqueda se ha guardado. Entonces, esta base de datos lo que va a hacer, cada vez que llegue alguna actualización sobre esta búsqueda que he realizado, me va a llegar siempre un mensajito. De esto que estamos enseñando hoy, también tener cuidado, no le demos a guardar a todo lo que, igual que eso que nos metemos en esta base de datos, y le decimos que nos guarde el servicio de alerta, no nos vayamos a meter en cualquier base de datos y darle a guardar. Pues esto suele pasar mucho a lo mejor con Gate. Si se la conoceréis esta base, seguro que sí. Esto es muy común, que a lo mejor cuando nos hemos metido en esta base de datos y como le demos a que me genere o seguir a alguien, nos va a fundir el correo electrónico diariamente y continuamente con un servicio de alerta de este autor dijo tal, o otro autor que, que sigue a este también ha publicado tal. Entonces, tenemos que tener cuidado también muchas veces a la hora de generar nuestro servicio de alerta, sobre todo para que no nos sature el correo electrónico, ¿vale? No vamos, vamos a buscar 100.000 cosas a la vez y que no abra 100.000 frentes de investigación y al final eso lo que me hace es saturarme el correo con múltiples ventanitas o múltiples correos de, de estrategias de búsqueda de diferentes calamidades y, y vamos y, y luego no, no, no hay quien, quien, quien abra el correo porque lo, lo satura, ¿no? Entonces eso, en este caso suele pasar mucho con esta base de datos y por eso esta base de datos no la recomendaría mucho porque os va a saturar el correo electrónico, ¿vale? Entonces, estamos viendo la base de datos de Dialnet y como veis, lo mismo que hemos hecho prácticamente con la otra. Me ha ofrecido un... Yo ya tengo mi estrategia, he guardado una búsqueda, si le damos a mis búsquedas, me aparece aquí la que tenemos eh, guardada, ¿vale? Y me va a decir lo mismo, si quiero la frecuencia que sea, que el desactivarla, porque ahora mismo no la quiero, o que me llegue a una actualización diaria, Dependiendo. En este caso, eso, si yo le digo diaria, como decíamos, no creo que diariamente se incorporen publicaciones en esta base de datos sobre Almetrix. Puede ser que sobre otra temática, eh, sí, pero bueno, nosotros pues ya dependerá de cómo queremos que nos llegue la actualización. Y en este caso, sí, también aparece la opción del RSS que os decía anteriormente. Si pinchamos aquí, nos va a llevar a una ventana, este código que os decía, código HTML, XML. Que es que debemos incrustar, ¿vale? Para que tenga cierto conocimiento sobre página web o tal, o eso en el propio blog. Si tenéis algún blog, en el blog siempre nos va a decir insertar RSS. Pues cuando abrimos el blog, el código que le vamos a pegar en esa pestañita, eh, esto, ¿no? Lo pegaríamos ahí. Y lo que va a hacer es prácticamente lo que le hemos dicho aquí: es que semanalmente me vaya actualizando en mi entrada que tengo en el blog. Todas las eh, publicaciones que van llegando sobre Almet, ¿Vale? Entonces, también, si queréis echarle un vistacito a esta base de datos. Y eso es lo que vengo diciendo desde el principio. Yo, sobre todo, recomiendo esta base de datos, no emplear otras, sobre todo para no saturar el correo luego continuamente con tanta alerta. ¿Vale? Más cositas que, vamos, que podemos ver. Eh, la base de datos de Google Scholar. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Vamos. Google Scholar en Google. Google Scholar. Y tan fácil como lo, lo mismo que hemos empleado antes. Yo eh, lanzo una búsqueda aquí. Al cual, claro, aquí me van a salir mil millones. De esta manera también tiene sus opciones de su estrategia de búsqueda a la hora de, de buscar eh, Almetri, ¿vale? No Almetri, perdón, a realizar una consulta a la base de datos. Bueno, nosotros hemos lanzado una búsqueda sobre Almetri y quiero también generar un servicio de alerta y que me llegue actual, actualizado por pues, todas las nuevas publicaciones que llegan sobre esta, base, sobre esta estrategia que hemos lanzado o sobre una línea de investigación. Pues igual que en otra base de datos no aparecía la opción de generar un servicio de alerta, aquí me aparece también la opción, ¿vale? Ponemos en grande, esta parte de aquí pone crear un servicio de alerta. Simplemente tendría que pinchar y le decimos dónde queremos que nos lo envíe. O bien al el correo electrónico que tal, eh, si queremos que nos muestre los últimos resultados y ya le daríamos a ah, Crear o generar alerta, la opción que aparece aquí, y ya todas las publicaciones que se van nuevas o de nueva incorporación a Google Académico, me llegarán de nuevo también al correo electrónico. Esta también, como os decía, como a lo mejor con la de Sergey, ser, A incorporar tantas publicaciones, puede ser que nos vaya a saturar eh, nuestro correo continuamente con muchas publicaciones. Entonces, aquí más vale que empleemos alguna... Bueno, esto porque... Eh, lo, eh, es un, una búsqueda un poco amplia, ¿no? pero eso sí, la restringimos un poco más, eh, la, la estrategia de búsqueda, ¿no? que sea algún tema que no es de tanto interés, pues sí puede ser eso, que eso que, que esta base de datos, al ser tan amplia, nos recupere más documentos sobre esa temática. ¿no? Bueno, eso es sea, lo mismo que hemos dicho. Eh, Entrar en el juego de, de cómo se utiliza esto, manejarlo vosotros, echarle un vistacito, ¿vale? Esta sería una opción de cómo buscar, ¿vale? Dentro de Google Escola. Pero imaginaros que, claro, eh, hemos visto que a lo mejor este artículo que aparece aquí primero, al metis no todo lo que pues se puede contarse cuenta, veo que hay un par de autores que dicen, pues, estos autores normalmente son los que utiliza, trabajan mucho en esta, en esta línea de investigación. Y aquí había visto yo antes, cuando hice mi consulta en la base de datos de WebScience, que salía mighty Mike igual este. Pues, lo mismo puede ser que el Mike igual este sea un tío que que en esta temática, pues, me interesaría a mí seguirlo, ¿no? Pues, como veis, cada, cada vez que pinchamos eh, o cuando vemos algún artículo, hay algunos autores que aparecen, ¿no? Con una línea debajo. Eso quiere decir que tiene una, una cuenta de un perfil académico generado en Google. Entonces, podemos seguirlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver a MyTigual, pincharíamos en él. En este, por ejemplo, que aparece aquí, no aparece, no aparece nada. No me, no me lleva a ningún IP de enlace. Entonces, lo ideal es eso, que siempre podamos ser autoidentificados, ¿no? que, que podamos ser verificados por otros usuario que, puede, que, que, eso, que lo, da más eh, fidelidad ¿no? a, al trabajo que se está realizando en ese momento. ¿no? Entonces, yo veo que MyTigua eh, es uno de los que más publica en esta temática, me interesa seguirlo, a ver qué línea de investigación sigue este hombre o, o qué publica de nuevo sobre la temática. Simplemente pincharía en él, ¿vale? Y aquí ya me da la opción de seguir. Tan fácil como pinchar en el botoncito, "pas" y ya me va a decir dónde quiere que me llegue cada una de esas actualizaciones. Cada vez que genere un nuevo trabajo este autor, me llegaría a mi correo electrónico. Y no solo eso, sino también me va a decir que cada vez que alguien le haya citado alguna de sus publicaciones, también me llegarían ese, ese, ese servicio de alerta, ¿vale? Esto, esto en sí de verdad es bastante interesante. O algunos artículos que estén relacionados sobre lo que ha publicado este autor, ¿no? Entonces podemos decirle, solo que no, solo quiero que los nuevos artículos sobre este autor. O no, solo quiero las citas que le están llegando a este nuevo autor, ¿vale? Entonces podríamos hacerlo de esa manera. Y simplemente reclamamos cada uno de ellos, le doy a hecho y ya me llegaría las actualizaciones a mi correo electrónico. Aquí no nos da opción de, por ejemplo, de. Si lo quiero, semanal, mensual o diaria. que va llegando a, conforme tiene alguna actualización, eh, conforme eso, aparezca la base de datos de, de, de la escuela, ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis que es, es bastante sencillo también eh, cómo generar un servicio de alerta dentro de la base de datos de Google Scholar. ¿Vale? Eso, Como hemos dicho. Una vez que yo lanzo una búsqueda, ya me aparece aquí la opción de generar alerta, de crear una alerta. Pincharía y me genera eh, la alerta. O si no, eso, simplemente viendo las publicaciones, los que tengan marcado una línea verde por debajo, los que está subrayados eso quiere decir que tienen generado un perfil de Google Scholar. Entonces, a ellos podríamos pincharlo, visualizarlo, ver cómo, qué es lo que publica. Vale, si puede ser que esté interesado, aquí podemos ver su área de investigación, su línea de investigación. Podemos ver si son muy similares a las líneas en las que estamos nosotros trabajando. Entonces, simplemente sería ya darle al botón de, de seguir. ¿De acuerdo? Esta sería otra opción también de poder generar como muchísimo un, un servicio de alerta. Otra opción que también nos ofrece Google es la opción de Google Google Alert, alertas, ¿vale? Si ponemos Google Alertas o Google Alert, la primera opción que nos salen, alertas de Google. Pinchamos en la primera opción y nos va a salir aquí una, una pentañita de, dónde, de, de, de qué alerta queremos generar. Vamos a, a la misma, al metrics, al metrics. Y le damos eso, nos hace como una vista previa, imaginaros eso, eh, que estemos buscando por sobre lo que sea, aquí como en todas las bases de datos, eh, eh, realizamos una consulta sobre, sobre lo que estemos trabajando en ese momento y ya aquí nos da una vista previa de qué es lo que encuentra o es lo que encuentra. No, dice que busca un montón de cosas en la web, en bases de datos, ¿no? Entonces yo le digo, me parece estupendo, pero yo quiero más o menos... Eh, configurar un poco mi, mi, mi estrategia de búsqueda. Le damos a la opción de opciones, ¿vale? Y entonces ya le estamos diciendo aquí, cuando queremos eh, que no aparezca al día, porque claro, si le estamos diciendo este servicio de alerta de Google es que nos va a buscar en toda, ¿no? en toda la red, ¿no? En, en todo lo que existe en, en, en internet, ¿vale? Entonces aquí eso, lo ideal es aquí que restringamos un poquito. Además de que nuestra búsqueda sea un poco más precisa, en este caso, al menos no es que sea tampoco no muy amplio, ¿no? pero eso, y si buscamos sobre salud pública saldrían millones y millones de, de búsquedas en, en Google. Entonces lo que podemos es restringir un poco más la estrategia y ya aquí le estamos diciendo eso. Si queremos que todo lo que nos haga que sea diariamente, si las fuentes que queremos que el, eh, aquí en este caso nos no marque como automático, pero si queremos que lo que estamos buscando sobre Almetria es que nos, nos venga de noticias, de algunos blogs, de la página web, que nos vengan vídeos, ¿vale? Imaginaros que estamos trabajando sobre cómo eh, algún programa estadístico importante y, y no sabemos si hay algún material audiovisual sobre ese programa informático. Pues lo que podemos hacer es que eso, que les digamos, todas las todos los vídeos que haya referentes ese programa informático para poder estar al día o para poder saber cómo manejarlo, pues que me llegue en vídeo, ¿no? Pues podemos darle esa opción, si queremos que nos llegue en vídeo sobre el y foro, lo que sea, podemos seleccionar lo que sea, ¿vale? Bueno, pero eso, que, que es bastante configurable la opción de, de servicio de alerta de Google y lo mismo que hemos hecho antes, le daríamos a, a generar una alerta y como anteriormente nos está diciendo que no nos, nos ha reconocido como el usuario que estamos registrados, el servicio de alerta no, no lo generaría, ¿vale? Para que veáis eso, otra manera también de estar al día o al, de, como dentro de un servicio de alerta. ¿vale? Más cosas que podemos ver de más servicios de alerta. Eh, a nivel. Solo lo tengo por aquí apuntado. Eh, sobre todo para servicios de. Si estamos, queremos estar atentos en temas de financiación, qué tipo de convocatoria hay y qué tal. Esto es un servicio que ofrece el BOE, ¿vale? que, normalmente, no todos lo conocemos. Voy eh, aquí es. ¿Vale? Si ponéis mi BOE en, en Google, mi BOE, tal cual, ¿vale? mi boe es. Vosotros ponéis en Google mi BOE y os va a salir esta opción. Esto, y aquí os aparece un vídeo bastante claro y bastante intuitivo donde nos enseñan cómo poder generar un servicio de alertas sobre, sobre lo que estamos interesados en... Si trabajamos en el área de, de, de, de derecho, ¿no? Eh, pues eh, me puede interesar algunas leyes judiciales, ¿no? Algunos decretos o algo, o algo que vayan a, que se actualice diariamente. Pues en esta opción que aparece aquí, ¿vale? Mi voy podemos generar un servicio de alerta para ver diferentes convocatorias para ver cualquier cosa que esté relacionada con legislación, ¿vale? O con el web, que cualquier actualización que haya. Esto sobre todo sirve para eso. Si estamos eh, inmersos o queremos ver qué tipo de convocatoria aparece cada X tiempo que nos puede interesar para poder solicitar, solicitar algún proyecto de investigación, pues nos, nos vamos a cada una de las opciones que aparece por aquí, ¿vale? Nombramientos, concursos. Y podemos generar una estrategia, un servicio de alerta eh, en relación a eso. ¿Vale? Como digo, eh, aquí en, esta, en la página del, de mi BOE aparece este vídeo de aquí que es bastante sencillo. Eh, son cinco minutitos creo que son. No, un menos, tres, casi cuatro minutos. ¿Veis? Y ya nos está diciendo eh, cómo, cómo darnos de alto, cómo generar este servicio. ¿Vale? Entonces, no, no le daremos más vueltas. Porque en este vídeo, eso de tres minutitos, lo, lo explicaría mucho mejor que lo podría hacer yo. ¿Vale? Pero eso sobre todo, que lo, que lo tengáis en, en, en cuenta. Además, no solo podemos darnos de alta o nuestro un servicio de alerta, sino que eso podemos crear el eh, que nos llegue a través de Twitter, ¿no? O, o tal. Que eso también sería ¿no? otra forma, a lo mejor, de también de crearnos un servicio de alerta. Siguiendo en Twitter, por ejemplo, a algún investigador o investigadora, pero bueno, también lo que también pasa con Twitter, que tendríamos que estar atentos todo el día, quién es quién es uno y quién es otro. Y no todo lo que se publica en Twitter muchas veces eh, es bueno. vale Más cosas que tengo por aquí apuntadas que podamos ver y que pueda enseñar, que os pueda servir de interés. Eh, dentro de la pestaña, vamos a ver, estamos, nos vamos de nuevo ¿vale? a la base de datos de WebScience. Esto más bien no es que sea como un servicio de alerta en sí, ¿vale? Es, es, sino es como un, un servicio colaborativo entre grupos. Pero bueno, podríamos también eh, llevarlo eh, o enfocarlo dentro como un servicio de alerta, ¿vale? Pero imaginaros que tenemos un grupo de, como estábamos hablando antes, un, un grupo de investigación y en ese grupo de investigación hemos generado una estrategia de búsqueda y yo quiero, a lo mejor, que todo lo que he rescatado sobre esa estrategia de búsqueda, mis colegas no del grupo estén interesados en, en las actualizaciones de esa búsqueda que estamos realizando. ¿vale? Y esto es muy parecido a si utilizamos eh, los gestores de referencia. Podemos hacerlo con un gestor de referencia. Bien con Zotero bien con eh, Mendeley o el que os quiero enseñar ahora, dentro de esta base de datos. Que normalmente cuando hemos enseñado... La, la, los gestores de referencia bibliográficos dentro de yo sigo publicando creo que hemos tocado muy poco eh, en la opción que tiene Web de como gestor de referencia como un, un recurso que nos brinda ¿no? que nos ofrece lo hemos usado poco y además eso puede, puede tener casi las mismas facilidades o prestaciones que nos ofrece a lo mejor Sotero o Reference o referen Manager o otro tipo de gestores de referencias que haya. En este caso, eso, como estamos queremos relacionarlo con el tema de la búsqueda del servicio de alerta, ¿vale? Eh, aquí os quiero enseñar la opción que ofrecen los gestores de referencia de cómo ofrecer un servicio de alerta dentro a diferentes grupos de investigación. Y en este caso, eso, si estamos dentro de la base de datos de WebSyan, ¿vale? La opción que nos aparece aquí de, eh, en No. Esto es lo mismo que hemos dicho. Si nos generamos un usuario y una contraseña, vamos a poder acceder a él sin ningún problema. Y ahora cuando veáis la pantalla, vais a ver que eso casi que ofrece las mismas prestaciones que puede ser Zotero o, o Mendeley. En este caso, veis lo que pasa es que el entorno que tiene eh, eh, a través de la... Es eh, online, no nos muestra... No, Podemos generar una versión de escritorio. Sí que la tiene, pero claro, esa versión ya sí que es de pago. Pero, bueno, eh, con esta opción que tenemos aquí, podríamos tener la misma ventaja que podríamos tener con otra ¿vale? Y la opción que no interesa aquí, esto ya sí que haré más adelante podríamos hacer algún curso sobre cómo utilizar EndNote. -E -E pero eso, si vosotros le echáis un vistacito por encima, no deja de ser bastante diferente a como son los otros gestores de referencia. Tiene una opción principal, la de, la de organizar nuestra colección, generar e importar o exportar referencias, darle formato, eh, nos permite quitar duplicados, cosa que en, en los otros gestores de referencias algunas veces es complicado. Esta opción que nos brinda en no de buscar duplicados es mucho mejor, ¿vale? Porque nos dice que nos, nos buscan en, en una colección concreta, no como suele pasar en otra. Eh, por ejemplo, en Zotero, que siempre nos busca en todas las colecciones, y muchas veces si quiero eliminar el duplicados me puede complicar, ¿vale? Pues bueno, aquí lo que me interesa sobre todo de, de, de esta opción que ofrece eh, este gestor de referencia a través de la base de datos de WebScience, es la opción de mis grupos, ¿vale? Gestión de grupos. Imaginaros que eso, nosotros tenemos eh, un grupo de investigación. En este caso, ahora mismo no tengo creado ninguno. puedo Podríamos crearlo, eh, así mismo le decimos que se llame el nuevo grupo, entonces ahora mismo tendríamos un grupo y aquí podríamos añadir diferentes investigadores, los diferentes investigadores que puedan pertenecer a ese grupo. Si somos 15 los que pertenecen a ese grupo, se añaden esos 15. Y lo que aquí nos interesa de esto es que eh, como cada uno de ellos le podemos decir si puede ser gestor o no de este grupo pues a lo mejor cuando tengamos un grupo creado le vamos diciendo que me vaya añadiendo diferentes publicaciones. Entonces, de alguna manera, este es, le llegaría un mensaje de alerta a, a cada uno de los miembros de ese grupo, entonces le diría que se van incorporando a, a este grupo, se van incorporando cada, cada X tiempo una serie de publicaciones. ¿vale? Esto nos sirve sobre todo eso, para generar grupos y estar los grupos, el, ese grupo de investigación al día, para ver qué, qué publicaciones le van llegando o se van incorporando a ese grupo. Esto no hace falta que sean publicaciones actuales, esto sobre todo es por eso. Si estamos trabajando en un frente de investigación, estamos, ¿no? queremos realizar algún artículo científico, pues lo que nos sirve es para como generar una carpeta ¿no? de, como si tuviésemos un propio gesto, un gestor de referencias para ese grupo y vamos añadiendo publicaciones. ¿no? Entonces nos sirve para estar alerta si es eh, de, de las publicaciones que se van incorporando a los grupos. ¿De acuerdo? Esta opción que os, que os estoy enseñando aquí de No, lo mismo nos la ofrece Zotero, eh, ¿vale? ya habríamos gestor de referencia Zotero, o, o si lo hacemos con Mendeley. Con Mendeley eh, eh, eh, es más visual aún, porque es más, eh, como más colaborativo la, este sector. ¿Vale? Aquí pasaría lo mismo. Viene la opción de por aquí esta que viene aquí, crear un grupo, entonces es lo mismo, yo creo mi grupo y cuando creo mi grupo me va a llevar, creo, a la página web exactamente, aquí la tengo, ¿vale? que me tengo que loguear eh, y, y, y una vez que me logueo ya puedo generar el grupo y sería lo mismo, sería, es lo que estoy diciendo imaginaros que tenemos un grupo de ellos, este, alza, y te, en ese grupo eh, hemos metido a varios usuarios, entonces mi carpetita que aparece aquí de Angel pues aparecerían todas las publicaciones que yo quiero que vean los diferentes miembros del grupo al que pertenezco ¿De acuerdo? Entonces, es una manera, así por así decirlo, de generar un servicio de alerta entre miembros de un grupo. ¿Vale? Que podríamos hacerlo a través de eso, de, de estos gestores de referencia. Bien Zotero, bien Mendeley, o como este que os he querido enseñar aquí, eh, de... De EndNote, ¿vale? Eso, que, que sepáis eso, que eh, la base de datos de Web Science, Caribbean Analytics, eh, son los distribuidores ahora, nos ofrecen la opción. Eh, lleva, ya, lleva ya un montón de años, ¿vale? Que no es que sea de ahora nuevo ni nada. Lleva un montón, pero eso creo que es una herramienta, un recurso que normalmente eh, no le hemos dado mucho bombo, ¿no? Dentro, sobre todo dentro de los cursos de yo, yo, yo sigo publicando. Y eso, es gratuito y, y podemos usarlo sin necesidad de tener una herramienta en el escritorio. Eh, podemos usarlo en la web sin ningún problema. Un momento, Jenny. Vale. Pues vamos a ver si me lo tengo aquí apuntado a boli. Pues más, creo que más o menos lo, lo hemos visto todo ¿Vale? Eh, no sé si, si Si tenéis por ahora alguna duda y, eh, y eso, Yo creo que más o menos eso Esto es eso, que le, que le echéis un vistazo sobre todo a, a las diferentes herramientas Que normalmente utilizáis Asiduamente ¿no? Y veis eso que normalmente Es lo que hemos visto Que siempre van a tener todo este tipo de plataformas Van a tener el iconito de crear un servicio de alerta Generar un servicio de alerta Eso, y no vaya a tener más complicación en, en, en generar este tipo de herramientas. Sí que también tengo por aquí algunos, por ejemplo, eh, no sé si conocéis, eh, lo tenía por aquí, la lista de distribución de red iris, esto lo ponga también por aquí. ¿Vale? No sé si conocéis esto. esto, esto es ya más antiguo que la TANA, ¿vale? La, un, es que lo de generar, como hoy aquí, aparece aquí desde el 95 ya, desde el año 1995. Esto es como si fuese, pues, en su época fue, era, fue el futuro, pues el futuro, era todo el mundo se conectaba a una lista de distribución de estas, se conectaba a través de su correo electrónico y dependiendo del área que, que fuese, ¿vale? De, aquí, como veis, aparecen las diferentes áreas. Ponéis eso en Google, Servicio de Lista de Distribución Red Iris. ¿Vale? Y esto es lo que hace que es los miembros que formaban a cada una de estas listas, de, de, de cada, de cada, dentro de cada área, por lo que hacían, enviaban actualizaciones sobre un servicio, generaban un servicio de alerta, igual que lo hemos visto que se generan ya en la base de datos pues desde el año 95 generaban un servicio de alerta en esa lista de distribución en un grupo donde pertenecían muchos usuarios, entonces nos daban una, una actualización sobre cada área en concreto, ¿vale? Entonces aquí lo que vosotros podéis hacer es, dependiendo del área al que pertenezca, le echéis un vistacito, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en el área de documentación, aquí aparecen ¿no? varias, varias áreas a las que te podrías adquirir y la nuestra sobre todo... No sé si se ve aquí. Eh, para nosotros en el área de la documentación un área, eh, una lista de distribución muy conocida. Y donde eso, continuamente, diferentes miembros que pertenecen a esa lista pues, nos ofrecen información sobre actualizaciones, sobre algún congreso que se vaya a realizar, eh, algunos cursos que sean de nuestra área de interés, algunas publicaciones interesantes. ¿vale? Eso que, que otro, por ejemplo, esta es bastante interesante, la de que aparece aquí, Indicadores de ciencia y tecnología. Bueno, ya una vez que pinché en cada una de esas listas, siempre nos va a decir cómo podernos eh, dar de alta, ¿vale? Que no son los responsables. Y aparece también uno, un historial de archivo de todas las publicaciones que ha habido, o todos los mensajes que se han enviado al correo, ¿vale? Entonces, esta otra manera, eh, en su día, él eh, fue, como digo, el, el, el boom, el que cuando no todo el mundo veo Internet, imag eso, imaginaos que desde el año 95, cuando todavía no estaba esto a tope, pues que te llegase el mensajito a tu correo y estuviese actualizado sobre algo en lo que tú no podrías ni buscar en Internet, pues fue muy, fue muy bueno. Pero eso sigue, sigue todavía a, a, al día, este, esta herramienta. Entonces, simplemente que le eché un vistacito. Veis, le echéis un vistazo pues, al, área, al área que pertenece Sky, de ciencias médicas. Veis que hay diferentes grupos, diferentes líneas de investigación y diferentes listas de, de distribución. Simplemente que le echéis un vistacito y la que mejor se aproxime a vuestra línea de investigación, pues sea si de economía de la salud. Pincho en economía de la salud. Y aquí ya me va a decir una serie de cómo, cómo darme de alta o, o no, no. ¿Vale? Esto es lo que de, os decíamos. Aquí os estoy enseñando un montón de cosas, que un montón de servicios de alerta. Lo que hemos dicho, vamos a ser prudentes y no vamos a saturarnos eh, el correo. Es que ahora eso, como me he tenido que cambiar de, de usuario en la, en la cuenta de correo, no me sale mi correo normal de, de Gmail. Porque si no, creo que se, se me iba el, el Meet para grabar el vídeo pero si no, eso me, es que lo, os, os lo quería enseñar, es que me, me sale un listado de a lo mejor de 20 cosas que tengo que me lleguen actualizaciones de servicios de alerta y yo el correo me salen al final tengo 30 o 40 correos al día que me llegan, que al final muchos de ellos casi sí, sí, ni los veo porque además de eso, de tantas pruebas que hace tal, pues, me salen esos 30 o 40 o, o incluso tiempo y tengo que ir borrando todos los días. Y al final eso es un, un coñazo, ¿no? Un Por eso, ser prudente a la hora de generar vuestros servicios de alerta, sobre todo para no aturullar ¿no? demasiado el correo electrónico. ¿Vale? Pues bueno, creo que hemos terminado un poquito antes de tiempo. Solo quedan como 10 minutitos. No sé si más o menos ha quedado claro, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Y si queréis, pues me podéis ir diciendo. De todas maneras, eso, os he enviado al principio eh, los dos enlaces, Los de, de, de, voy a poner de nuevo, por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Vamos a ver, un momento, dejo de presentar y voy a poner, os voy a pegar de nuevo los dos enlaces para los que habéis incorporado ahora de las presentaciones que siguen más o menos no la misma línea de lo que lo que hemos intentado eh, mostraros en, en esta sesión más o menos práctica vale pero en vistazo son las presentaciones que hizo su día Dani vale Daniel Torres, eh, y eso os va os va mucho, no, no deja casi de hablar lo casi prácticamente lo que he, he querido yo transmitir vale pero, bueno, hay que ir un poco más teórico o, o donde nos quiera hacer más hincapié eh, de la importancia de estar a, a, al día, ¿no? en diferentes frentes de investigación. Pues, bueno, chicos, no sé eso si tenéis alguna duda. Uh, porque si no, creo que eso, eh, lo hemos intentado hacerlo más. Jenny, conocer alguna forma de configurar una alerta de Call for Papers? pues no te podría decir. Voy a echar un vistazo rápidamente. Pero for, ¿A qué te refieres con Cal for Paper, Jenny? Por ejemplo, que las revistas tengan abierta la convocatoria para la postulación de artículos. Mm, vale, vale, vale, vale, ya, ya, ya sé lo que dice. Sí, esto es más o menos lo que de. de eh, mira, eh, por ejemplo,. En esta, línea de, de, de, de, en esta lista de distribución que te digo, ¿vale? A, ahí sobre todo, no, yo por ejemplo estoy en, eh, en una que es de Iwetel, ¿vale? Que es del ámbito de la ciencia de la información, de la biblioteconomía de documentación. Ahí normalmente en esas listas sí que nos llegan ya los propios editores de la revista, son ellos los que hacen una llamada, ¿no? Los que no hacen ya la llamada de, de, de eso, de, de poder publicar en. En la revista. No sé yo ya si la propia revista, si nos metemos, no sé si podemos meternos, por ejemplo, imaginaros que nos metemos en una revista, eh, la propia revista seguro que si le damos a seguir, ellos mismos ya también nos, nos harán una llamada, ¿no? A publicar artículos. Pero eso que eso tiene que ser ya de, de lleno eh, en, en la propia revista, en la propia página de la, de la, de la revista, ¿vale? No, que no, no es algo como hemos hecho nosotros, como aparece en huevos en que nos que decíamos, vamos a seguir las actualizaciones de la revista. Ahí lo único que nos va a decir es las nuevas publicaciones que, a, que se han publicado ¿no? en esa revista. Pero lo que tú me estás diciendo, Jenny, eso, no, por ejemplo, mira, he puesto aquí los papers y se pone de la revista Comunicar. Me sale la primera, pues eso, exe, que eso, si, que sigáis, eso, si está interesado más o menos en, un, en una X revista, ¿no? Imaginaros, pues sobre la que he dicho yo, eh, Cientrometri, ¿no? Comunicar, eh, Medicina Clínica, cualquier revista que más o menos penséis que es interesante muestra vuestra de investigación, lo ideal es que sigáis, ¿no? sigáis a, a, a la revista. Bien, a lo mejor vía Twitter, que es vía Twitter también lo hacen, hacen también muchas veces llamadas, llamadas a investigadores para publicar en eh, en cualquier momento, en cualquier área, ¿no? Entonces, ya van a hacer una llamada, ¿no? Pues el mes que viene se va, va a salir una nueva línea de publicación, por ejemplo, en comunicar sobre la televisión y el marketing en medios social, ¿no? Siempre hacen algunas llamadas. Pero eso más bien tendréis que seguir lo que es la, la revista, ¿vale? Pues no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí. Sí, en Facebook, en Facebook también hay muchos grupos, ¿vale? Podríais hacer algo parecido. Eso pasa eso, lo mismo que yo también me estoy apuntado al final en Facebook, muchos grupos, el grupo de historia y tal, grupo de investigación sobre esto. Normalmente ahí siempre también suelen hacer muchas llamadas, llamadas publicadas en algunos, en algunas publicaciones. Entonces, eso, depende del grupo en el que esté apuntado, si sí que hay en cada momento, siempre van... Yo, como digo, en las listas esta de distribución que yo hago, que, que yo sigo, siempre sale algún, algún editor de alguna editorial o de alguna revista, ¿no? Que siempre dice, llamado un artículo a publicar para tal, ¿no? Entonces, lo es eso, que, que sigamos. Luego, luego lo que decimos es que vamos al final más, más bien gestionar nuestro, nuestro tiempo, ¿no? Que, claro, si yo, yo al final sigo 100.000 grupos por Facebook, sigo a 100.000 personas en Twitter, tengo ahora 10.000 listas de distribución ahí que me he dado de alta. Tengo 1.000 mil, mil líneas de investigación abiertas y que me he que generado en todo. Un montón de alertas. Nos vamos a, vol a volver locos, ¿vale? Pues mira, mira, ahí muchas gracias, Jamel. Eh, nos, pon nos pone ahora, no, no sé si estáis mirando todo el, el chat. El compañero nos ha puesto ahora ahí un enlace, eh, yo, yo supongo que aquí es, será eso, como una llamada a publicar que harán los diferentes editores de la revista y lo publicarán aquí en este enlace, seguro pues para que eso, para que estemos atentos en que cada momento, qué revista en cada momento o sobre qué se va a publicar en cada momento, ¿vale? Pues, de hecho, creo que es bastante interesante el enlace que, que nos marca aquí el compañero, ¿vale? El que ha puesto en el chat, ¿vale? Porque sí, sí, es como, como eso. No solo sobre publicar en aparece, sino en publicar en revistas, sino parece que también para publicar en congresos y, y demás. ¿De acuerdo? Pues, muy bien, muchas gracias, Mohamed. Este, Este me lo guardo, ¿vale? para un futuro porque es bastante interesante. Pues bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más, vale. Eso como estamos siempre en el grupo de todas maneras yo sigo publicando, pues nos vais escribiendo cualquier duda o cualquier cosita que tengáis o cualquier sugerencia que tengáis que se haya quedado aquí en el tintero y os interese decir, pues me interesaría alguna sesión sobre esto o sobre aquello, vale. Lo no lo vais comunicando. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.